El E-Device de pregunta de elección múltiple que se encuentra también dentro de la categoría de actividades interactivas nos permite generar conjuntos de preguntas en los cuales el alumno tiene que seleccionar una de las posibles respuestas que le brindamos. Empezaríamos cambiando el título si lo deseamos. Lo primero que habría que hacer sería formular la pregunta. A continuación se les puede plantear una sugerencia en la cual en este caso se les ha ofertado la posibilidad de visitar un sitio que les ayudará a responder correctamente a la pregunta planteada inicialmente. y a continuación miren las respuestas. Lo importante acá es señalar que en la zona derecha tendremos o bien un aspa para eliminar la posible opción o bien una, un botón de selección ...para indicar que esa es la respuesta correcta... ...como esta, que hemos, esta opción que damos no es la correcta... ...permanece en blanco... ...lo que sí que hacemos es acompañar esa opción... ...de una retroalimentación... ...que da la explicación de por qué no es la respuesta correcta... ...en el segundo caso... ...si es la respuesta, la respuesta correcta... ...está marcado... ...tenemos la explicación... ...y además... ...incluso hemos añadido la palabra correcto... ...para que se note... ...la tercera opción es incorrecta, va con su retroalimentación correspondiente y podríamos añadir otra nueva opción si quisiéramos o añadir ya una, una siguiente pregunta con sus correspondientes opciones. El resultado final de lo que hemos hecho sería este ejemplo en el cual tenemos la pregunta, la sugerencia que lo remite al sitio donde tiene información complementaria y vemos como al pulsar sobre cada una de las posibilidades nos da la información correspondiente, incluida en el caso de la respuesta correcta, el motivo y la fecha en la que se produjo la erupción del volcán Cossiburina.